En este vídeo vamos a ver cómo usar la línea de tiempo para editar en ShotCut. Pulsamos sobre el icono de línea de tiempo para activarla y vemos que se nos abre una ventana en la parte baja. Podemos ir cargando clips en el programa para previsualizar cuál queremos. Esto podemos hacerlo simplemente arrastrando el clip desde una ventana del explorador y llevándola a la pantalla. Una vez que tenemos el que queremos, lo arrastramos a la ventana de línea de tiempo y nos crea la secuencia de manera automática, cogiendo el formato de vídeo y audio de este primer clip, es decir, el tamaño, el codec etc. Si queremos ajustar manualmente esto, para fijar algún formato dado, lo tenemos en Propiedades. Aquí nos deja ver toda la configuración de la secuencia. Para tener los clips que vamos a usar preparados, usaremos la ventana de lista de reproducción. Ahí podemos cargar tanto el clip completo como partes de él, recortadas con los corchetes de entrada y salida. Echando un ojo a la barra de herramientas de la línea de tiempo, encontramos que tenemos un contador de tiempo de vídeo y abajo unos manejadores para desplazarnos por él. En la parte de la derecha podemos ajustar el tamaño del timeline. Por otro lado tenemos la cabeza lectora, que es el punto que estamos previsualizando en la pantalla. Cada pista podemos seleccionarla para interactuar con ella, podemos por ejemplo ponerle nombre. También tenemos aquí los botones de silenciar, ocultar, componer, que ya veremos lo que es, y bloquear la pista para impedir futuras modificaciones. En el panel de herramientas de la línea de tiempo tenemos el icono de opciones. En él podemos crear pistas de audio y de vídeo adicionales. Tenemos también los botones de añadir y eliminar clic. Esto también podemos hacerlo con el botón derecho sobre el clip. Aquí nos abre un menú contextual. A la hora de mover clips a la lista de reproducción, tenemos diversas opciones. Insertar en el punto de la cabeza lectora. Añadir al final. Eliminar. Eliminar sin afectar la posición de los otros clips. sobrescribir a partir del punto donde tenemos la cabeza lectora dividir el clip y algunas otras opciones que ya veremos más adelante. No obstante, estas herramientas que hemos visto hasta ahora son suficientes para poder realizar montajes sencillos.